por las decisiones que elegí, fue que yo te conocí, lo que tanto buscaba lo tenía enfrente de mí, el tiempo se encargó de yo enamorarme de ti, yo solo pido no pasar la navidad sin ti, cuando fuimos al cine y te agarré de las manos, sentí muchas emociones la vez que nos abrazamos, dime si sientes lo mismo cada vez que nos miramos, la promesa que te hice verás que no será en vano, estaba viendo la primera vez que hablamos Tú eres mi Fiona y yo tu share, pero sin el pantano Caminaba por la vida buscando, buscando un amor sencillo pero, el pero me saqué la loto cuando me encontré contigo Con sinceridad me llenas de felicidad Viste ese destello en medio de mi oscuridad Tú no eres un momento, eres una oportunidad Y por ese motivo te quiero en mi Navidad